Ya son las 11 de la mañana y como todos los sábados eh, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato abre su sesión para compartirla con eh, gentes que nos siguen por nuestra página de Facebook del Observatorio Ciudadano y eh, hoy eh, vamos a a empezar eh, un poco retrasados porque ha, ha habido algunos problemas eh, de luz en, la, en algunas zonas de Guanajuato y algunos de los compañeros no, no están en el aire. Por lo pronto les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, a Sara Hodge, quien es directora ejecutiva y fundadora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato que cuenta con 24 ediciones de vida. Creadora de la Comisión de Filmaciones del Estado de Guanajuato en 1997. Productora ejecutiva de numerosos proyectos cinematográficos. Es fundadora de Mujeres en el Cine y la TV en México. Fundadora de Pitching Market, espacio para la coproducción de productos cinematográficos. Creadora del Proyecto Documental Universitario Identidad y pertenencia por destacar algunos de sus proyectos. Ha sido una gran impulsora desde el nacimiento de este festival y este, hoy sigue dirigiéndolo, solo que con una novedad, en este año no está programado la ciudad de Guanajuato y le invitamos a Sara para que nos comentara su punto de vista sobre este asunto. Bienvenida, Sara. Buenos días. Este es el Observatorio Ciudadano de Guanajuato, que te da la más cordial bienvenida. De vista sobre... No tienes, tienes apagado tu micrófono, Sara. Si sí, sí, te lo prendes, porque no ah, te oído? Perdón, pensé que lo había prendido. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su interés en el festival. Eh, Encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Sara. Pues, eh, quisiéramos este, conocer qué fue lo que pasó para que este año no vaya a haber este festival tan importante para Guanajuato, eh, en la ciudad de Guanajuato. O sea, ¿qué, qué sucedió? ¿Por qué no va a haber? Es un, es un camino de algunos años que nos llevan a esta decisión definitivo para este año, eh, el primer año que Alejandro tomó protesta como presidente municipal, lo buscamos para presentarle el festival, aunque pues como diputado, seguramente fue alguna vez o lo conocía de lejos, pero queríamos presentarle el proyecto oficialmente con todos los las áreas, todas las oportunidades, con los resultados económicas, promocionales, culturales y artísticas que tiene el festival. Y a todo el año no, no nos recibió. Este, llegó a las fechas del festival. Eh, era un año de, de muchos recortes también como ustedes saben o no, igual no saben pero a nivel federal todos los apoyos a la cultura y la actividad artística llevan recortes muy duros este el, en el tema de festivales de cine el festival de cine de guanajuato recibía como 10 millones de pesos de parte de la federación eh, Guadalajara recibía como 20, Morelia también como 25. Eh, el festival de, que realizan en Cancún de Riviera Maya recibía como 42. Este, entonces, este la federación empezó a recortar. Este año en particular, eh, recibimos. 1.200.000 mil pesos, entonces estábamos, estamos sobre doce por del presupuesto que recibíamos hace tres años de parte de la federación. Eh, es un año por parte del Estado nos nos confirmó el mismo apoyo este año, que es excelente porque el festival ya como muchos eventos, muchos eventos ya murieron, sabes, ya. Muchos festivales no pudieron seguir por los recortes, muchas actividades culturales, recintos este, culturales, artísticos también ya cerraron este, por la falta del apoyo. Entonces, pues no veíamos interés y siempre buscábamos, bueno, un apoyo en especie en Guanajuato, mientras buscábamos negociar el apoyo económico que recibimos en San Miguel de Allende, por ejemplo. También el, el apoyo que recibimos en San Miguel en hospedaje, alimentos. En San Miguel la, la, culto es, la cultura es sumar sumar. San Miguel es muy exitoso porque San Miguel todo el mundo suma a los proyectos. Eh, se, se entiende que pues, es muy bonito San Miguel pero pues tú no puedes ir a ver la parroquia y comer churros cada vez que veas a San Miguel. Tiene que ver actividades, ¿sabes? No nada más te puedes casar en San Miguel hay que regresar y y lo mismo pasa en Guanajuato, es una belleza, este, pero hay que tener razones para regresar a Guanajuato, ¿no? Entonces, obviamente, ha sido la cuna cultural de este país por muchos años y tiene Cervantino y otros eventos importantes, pero Guanajuato también ha perdido sus eventos. Y, y Cervantino también tiene recortes, también bárbaros, entonces también los eventos están sufriendo. Este, el segundo año ya no íbamos a realizar el festival en Guanajuato, no podíamos por el falta del recurso. Este, y los hoteleros y los restauranteros nos acercaron, nos preguntaron, el, el consejo turístico nos buscó, que, cómo podían apoyarnos para que no nos fuéramos. Yo tenía el sueño de ser el Aquacilema durante tiempos de COVID. Y, ya, ya andaba muy necia, que tenía que tener un acuacinema y no hay nada como la presa este, de la del olla y esta, esa zona que es precioso y, y así como para levantar ánimos durante COVID, eh, encontramos la forma con el apoyo del sector privado, que era poco, pero era muy atinado y muy necesario para lograr estar en Guanajuato. Y, y así hicimos el, el acuacinema que ustedes vieron, eh, generó una promoción a nivel nacional y e internacional muy importante para Guanajuato y se vio en medios por todo el mundo. Este, este año les escribimos en septiembre, les escribimos en enero y no había respuesta. Le pedimos una reunión con Alejandro para explicarle las condiciones actuales del festival el claro falta de apoyo este, de la federación este año y y bueno los los negocios los empresarios también están muy golpeados por covid todos estamos golpeados por covid entonces más que nunca se requiere de una una política de sumar sumar y buscar todos los esfuerzos para que el evento se pueda realizar en en cada ciudad también por temas de covid necesitamos Realizarnos en más ciudades con menos gente para no tener esas multitudes este, que no se permita tampoco durante COVID. Tenemos que seguir los lineamientos. Queremos seguir los lineamientos que nos marca salud. Entonces, nos apoyo realizarnos en, en varias ciudades con menos gente para seguir estas, esos lineamientos. Eh, no, nos, no nos contestó, no nos recibió. Este, el día antes de la red de prensa, cuando sabía que íbamos a anunciar las ciudades sedes del festival, nos contestó el oficio. Yo creo, para que no pudiera decir que no me contestaban los oficios, este, pero no había una comunicación. Y en contrario, este, nos buscaron de León, Ernesto Herrera, cofundador del festival que falleció de COVID, eh, era de León. Nos buscaron para asegurar que el homenaje de Ernesto fuera en León. Uh, le teníamos planeado para el Teatro Juárez, uh -huh. pero ellos pues, pensaron que era importante que fuera homenajeado en su ciudad, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Eh, nos buscaron eh, para darles todas las facilidades en León. Estamos en el, en el Fórum Cultural de León con tres teatros, con espacios al aire libre, con Cinema Picnic, con, con hoteles alrededor patrocinando el evento. El municipio entró con un presupuesto muy proactivo, con la, la, el interés que no nada más fuera un año que hubiera una reunión con en la administración saliente, la administración entrante para asegurar la permanencia del festival por lo menos tres años más, el compromiso de la ciudad tres años más para que el festival quedara permanentemente en León. Y, y bueno, cuando tienes ciudades proactivos que buscan que quedas como es el caso de León, que es el caso de San Miguel, y totalmente el caso de Irapuato que Aeropuato nos confirmó el apoyo y, y su interés que el festival estuviera desde diciembre del año pasado. Y proactivamente trabajamos juntos con los tres ciudades. Tenemos una reunión semanal para hablar de avances, para hablar de patrocinios, para hablar de permisos, para hablar de lluvias de ideas, de promoción, de cómo sumar sumar con prestadores servicios y pues es muy atractivo este porque en estos en esas alturas de la vida las condiciones son complicados para todos y si no unimos esfuerzos pues las cosas no se realizan no y entonces básicamente por eso estamos en León San Miguel y Irapuato este año muy bien este Sara pues este es bastante claro que la razón por la que no sigue en, en este lugar en Guanajuato, capital, eh, el, por lo menos este año, el festival, es porque el presidente municipal no ha atendido el tema en ningún momento y eso impide, entre otras cosas, el, el homenaje en León, al confundador del, del festival, este, también es otra razón, pero la principal pues parece ser que no tiene el presidente municipal interés en, en el tema cuando y está cortando una tradición de pues más de 20 años eh, nosotros, sí, sin ninguna no, evaluación que lo sí, exacto ¿no? exacto no conoce el, el evento <ríe> Digo, no no no a recibir y, y nosotros quiero que esto está muy claro amamos a guanajuato capital Claro, Lo amamos, es claro. un lugar perfecto para realizar el festival, para que siga siendo incluyente espacios al aire libre, que hay excesos para todo el mundo que sienten bienvenidos, nuestros espacios. Amamos a Guanajuato. Fíjate que el Juárez, porque Ernesto amaba el Juárez y sabíamos que él hubiera querido estar homenajeado en el Juárez. Todo el mundo del homenaje de Ernesto en realidad virtual Está en el Juárez y enfrente en la plaza, enfrente. Sí vamos a estar, pero virtualmente. Ah, qué bueno. Le vamos a dar la palabra a Lolita porque quiere intervenir para hacer claro. seguramente alguna cuestión. ¿no? Claro que sí. Hola, qué tal? Muy buenos días. Buenos este, días. Un gusto que estés con nosotros aquí en observador. Gracias por bueno, la por Escuchar de propia voz. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a nosotros como guanajuatenses nos duele mucho que un festival más se vaya para otra ciudad, aunque es de nuestro mismo estado, pero nacen en nuestra ciudad y no sé qué pasa con nuestros gobernadores, nuestro, la gente que nos está gobernando municipalmente, que dejan escapar estos grandes proyectos, esta proyección para nuestra ciudad, eh, este, esto que nosotros guanajuatenses que vivimos aquí, disfrutábamos mucho mucho Me gustaría mucho para que nuestro eh, presidente actual y mucha de la gente que desconoce lo que es el GIF, nos dieras una breve reseña de cuándo surge, cuánto tiempo lleva en Guanajuato, que eso es lo que más nos duele, que ya tenía mucho tiempo estando en Guanajuato Capital, donde había iniciado eh, eh, con Guanajuato y San Miguel, después ya creo que se unió Irapuato pero prácticamente fue Guanajuato y San Miguel tengo yo ese, ese conocimiento. Es. Entonces, sí me gustaría mucho que, que, no, que nos dijeras cuánto tiempo tiene el festival, eh, eh, cómo surge, para que la gente conozca y vea la tristeza que nosotros y el observatorio, por eso estamos contigo en esta, en esta reunión, porque nos interesa mucho saber y conocer cómo surge y el por qué se va de Guanajuato. Muchas gracias. Sí, el festival nace hace 24 años en San Miguel de Allende. Eh, nace aún yo trabajando en la industria cinematográfica, productora. Este, eh, estábamos con varios proyectos. Estaba desarrollando la, un proyecto para presentar al, al gobernador entonces, Vicente Fox, un proyecto para crear la comisión fílmica en el estado. Nace con hambre ver cine. Las salas de cine de México estaban en huelga. La industria cinematográfica mexicana estaba en una de sus decaídas más importantes en la historia de, de un cine muy exitoso a nivel mundial. En 1995-96 se produjo entre 5 y 7 películas al año, a un industria cinematográfica muy saludable que en su tiempo de cine de oro producía 400 películas al año este, en los 80, 70, 80 películas al año y para las 90 se había caído, se había acabado con el banco cinematográfico y toda la infraestructura del estado este, para la producción hablo del estado en, en temas federales este, y nosotros con hambre, a ver cine, a hacer cine, platicar de cine, este, con el problema que había como 13 cámaras de 35 milímetros en el país, que no estaba a la mano de mucha gente, eh, la necesidad de hablar de nuevos formatos, de crear películas. Entonces empezamos San Miguel de Allende. Claramente era un nicho desprotegido porque duplicaba, duplicaba, du duplicaba su tamaño por años, digo, por ahí del año 15 tuvimos que controlar el crecimiento porque ya era tan grande que ya no cabía en Guanajuato, no cabía en San Miguel. El tercer año del festival, ya no cabíamos en San Miguel. Y, y el secretario de Turismo de ese entonces, Betsy Yañez, me dijo, sabes que Sara, yo estaba buscando edificios inflables, como para condicionarse a Miguel por la falta de infraestructura de teatros y demás. Y Betsy nos dijo, ¿por qué no vayan a Guanajuato? Digo, si Cervantino cabe en Guanajuato, ahí están para crecer, hay mucho teatro, las calinatas de la universidad, este, todos los, los espacios maravillosos que tiene Guanajuato. Entonces nos dio como miedo y en YouTube, pues estábamos chicos todavía y, y fuimos al auditorio del Estado. Entonces fuimos de un recinto de 400 butacas a un recinto de 1,800 butacas y dijimos, ¿Cómo vamos a llenar esto? Porque está sí. enorme. Y lo llenamos. Y vimos que donde vamos, llenamos. Entonces hubo un precedente municipal de Guanajuato hace unos años, estoy tratando de recordar cuál fue. Dijo, Sara, ¿por qué no mudes al centro? Este? Ya para que consumen y, y ya para que sentimos la vibra del festival en el centro. Y, y había problemas de logísticas que ustedes bien saben que ir entre el Juárez y el, y el auditorio del Estado, una vez tardaba Media hora, ahora tardó hora y media, entonces era como traslados complicados, pero decidimos mudar al centro, tomar los teatros del centro, estar en la calle, dar el banderazo del rally en la calle y, y aprovechar el centro que, que resultó en mucho más consumos, un derrama económica más notorio, aunque, aunque nuestra gente estaba ahí, ella se sentía más estando en el centro y, y ahí quedamos, yo creo que nos mudamos al centro, no sé, en como el año 18, más o menos 17, tal vez, este, siempre estuvimos en los panteones, en los túneles y bueno, Guanajuato se presta para muchas experiencias, ¿no? Este, tuvimos diversos apoyos de parte del municipio a lo largo de estos años, apoyos económicos, mucho apoyo en especie, ellos traían patrocinio del sector privado para unir o cumplir con el compromiso del municipio. Entonces no siempre ponían cantidades importantes de parte del municipio, aunque digo, yo creo que desde Eduardo Romero Hicks este, nos daban 500, eso hace muchos años, ¿no? Y, y, lo, y, y luego con más apoyo de parte de turismo, el consejo turístico de la ciudad, sumaban marcas que habían apoyado en otros eventos para que sumara al festival y juntaban un apoyo que nos permitía eh, realizar el evento. Sumaban, es, otra vez, sumar, sumar. Este... Con los últimos dos precedentes municipales no ha habido mucho apoyo. Y, y la ciudad nos platicaba que está en crisis y está en crisis y está en crisis y de ahí no lo no lo sacamos y no nos fuimos en seis años no nos fuimos sin apoyo este porque amamos a guanajuato pero ya con covid ya con los recortes a todos índoles a todos lados quien tiene que sumar son los primeros beneficiados y obviamente el destino este, el sede del festival son de los primeros beneficiados y, y requeremos de, de estos apoyos ¿no? Y, y aunque hay buena voluntad de la gente, los hoteleros esto no paga equipo de proyección no paga salarios de los técnicos no, no paga boletos de avión este, hay gastos este, muy reales que se tiene que hacer y, y puede ser tanto con especie y luego ya no lo puedes hacer. Entonces, sí estamos encontrándonos este, con la necesidad de, de realmente estar en, en las ciudades que tienen interés que el festival esté, tienen interés de reactivar eh, la actividad económica, turística, eh, reactivar los recintos culturales y artísticas, este, hacer una promoción. Nosotros generamos entre 900 y 1000 millones de pesos de promoción no pagado en medios nacionales e internacionales. Más aparte, el poder de nuestras redes es bastante fuerte y genera una promoción en redes también desde hace muchos años. Este, con el festival tenemos seguidores muy fieles, este, tenemos fans este, que vienen cada año. Tenemos, el año pa pasado tenemos la instrucción de no invitar, que, que el festival era para los guanajuatenses porque COVID estaba en semáforo anaranjado fuerte, que, que era para no decir que estábamos rojos. Y, y entonces la instrucción era no invitar entonces era promocionar nuestros destinos desde un evento este híbrido que era digital este y presencial y todo lo que pasaba en lo presencial lo publicamos en el tema este digital para que vieran la experiencia de estar en Guanajuato de estar en el Acuacinema de ir al cine este, tenemos promos de Guanajuato y de San Miguel y de, bueno, San Miguel quedó fuera el año pasado por fechas este, y por la Secretaría de Salud no permitió que extendiéramos las fechas para San Miguel. Entonces quedó Silao y y Guanajuato Capital el año pasado. Sí, bueno, y lo yo, vimos yo... Por sí. las razones que ya mencioné, ¿no? Sí, yo, yo quiero subrayar algo que tú no no lo has mencionado, porque desde que nació el festival ha sido una constante en, en esta organización de esta actividad. Y, pero a mí me parece muy valioso. Desde el primer año yo lo comencé, que me sorprendió que siendo México una organización ciudadana muy peculiar, nunca había, había habido tanta participación de la gente, de los estudiantes en la organización. Y tú había sido una líder que había sabido encauzar todas esas inquietudes para que saliera más barato seguramente el festival, pero la gente tampoco pensaba que estuviera siendo explotada, digamos, laboralmente, porque no lo era. Era una invitación a participar en un evento sí. muy importante. Ay, y, ay, eso, y eso a mí me parece lo más. De lo más relevante, aparte de, sí cierto, tiene muchos productos, pero eso es cambiar la forma de ser de una sociedad. Y yo quiero felicitarte, Sara, precisamente por eso, porque eso, si hoy no va a haber actividad en Guanajuato, pues se lo pierde Guanajuato, se lo pierden sus estudiantes, se lo pierden toda la gente que es, que se junta al festival para aprender de organización y algunas gentes después dedicarse como ha, como se ha visto ha crecido la actividad cinematográfica en Guanajuato. No antes del GIF no había actividad. Cinematográfica en la ciudad. Hoy hay fotógrafos, técnicos, productores, etcétera, etcétera, pero yo creo que eh, ha sido en gran medida gracias a este festival y, y eso es lo más valioso porque es la forma de, de responder de los guanajuatenses gracias. a un evento como el que tú promueves, a este, Sara. Gracias. Sí. Gracias, sí, no, no es su plataforma, nosotros trabajamos todo el año, no somos un evento de 10 días, que a veces los presentes municipales no lo entienden, yo creo que lo entienden aquí en San Miguel porque la ven mucho, este, los talleres y demás, pero somos un festival de formación, tenemos eh, acuerdos con festivales grandes como es el Festival de Cannes, de Rotterdam, Media Board en Berlín, Berlinale, este, Vancouver Film School, donde... Traemos cineastas internacionales a México a hacer residencia y desarrollar sus proyectos y realizadores mexicanos al extranjero también para realizar, pactear y, y preparar sus proyectos fílmicos. A nivel regional y a nivel amateur tenemos el proyecto de identidad y pertenencia que es un proyecto de todo el año donde este, preparamos los chavos con más de 28 talleres en, en lo que es el ámbito cinematográfico este, producimos seis películas al año, los documentales, las historias de Guanajuato, donde ha habido historias de Guanajuato capital como otras ciudades del estado. Estos películas, estas películas viajan a festivales por el mundo y tienen una muestra en Cannes cada año y con ello va la promoción y las historias y, y nuestra cultura y, y nuestros person, personajes, este, familias. Es, es muy bello el proyecto, es de los proyectos que más orgullo tengo. También tenemos un proyecto de ben, nivel nacional que es Rally Universitario, que son películas de ficción. Estos proyectos son 12 meses del año, no son los 10 días del festival. Sin duda hay un parteaguas, como mencionas, antes y después de GIF, en el tema de cultura cinematográfica en Guanajuato, y en el tema de industria cinematográfica en Guanajuato. Hemos sido el brazo impulsora, de las actividades fílmicas y el gobierno de estado también pero yo trabajé en el gobierno de estado y empecé la comisión film que traje los grandes proyectos fílmicos al estado donde los chavos que eran chavos en ese entonces trabajaron en estos proyectos y ahora están trabajando en sus propios proyectos eh, sí, siento que que el proyecto como identidad y pertenencia nuestro enfoque no nada más es hacer documentalistas que sí sí se está haciendo pero también tener embajadores de nuestras historias, embajadores primero de México y luego de Guanajuato y luego de la comunidad de donde es su historia. Que ellos se enamoran de su identidad, que se enamoran de sus propias historias y que sean líderes en sus comunidades y sienten una responsabilidad desde jóvenes este, con sus comunidades y, y eso es uno de los resultados de lo que es el festival. Como dices, que yo he leído este, los bots que, que tiene el municipio, que no pagamos a los chavos y que son esclavos y demás, no. este, son voluntarios, convocamos a nivel nacional, es una convocatoria abierta, recibimos más de 500, a veces 600 chavos inscritos para ser voluntarios en el festival, ellos saben las líneas, no se paga, eh, le damos una comida, este, no damos hospedaje, ellos tienen que eh, con, eh, conseguirlo, pero siempre hay un número importante de cada ciudad, entonces muchas veces los chavos voluntarios de Guanajuato capital hospeden a los de México, Veracruz, tenemos voluntarios de Francia, sí. de Estados Unidos, de otros países y se vuelve a una comunidad muy cerca. Y te voy a decir, si tú tienes GIF en tu currículum, a nivel nacional, eh, en todo el ámbito de comunicación, en el ámbito de periodismo, en el ámbito cinematográfica, es un sello de excelencia y consiguen chambas con, con haber sido voluntario, porque sí es matado. Que, que Si alguien te dice que no es matado, pues es mentira, es matado. Este, le hacemos burla que, que es como esclavitud, sí es, pero son 10 días de su vida, de 18 a 22 años, lo cual prenden muchísimo, les disfrutan mucho y casi todos nuestros voluntarios regresan. Este, hay voluntarios que tienen 15 años, ya son maestros de la carrera o ya son doctores y se regresan para estar en GIF. Entonces creo que se habla mucho de la experiencia que tiene. Sí, el voluntariado le debe mucho a Sarah Hodge, porque sin Sara Hodge no había voluntariado en Guanajuato, excepto el trabajo que hace la Universidad de Guanajuato con los estudiantes del Servicio Social, excepto eso, no había a, a otras acciones y, e, y este festival permitió que mucha gente se pueda involucrar como voluntario y luego eh, produzca, por lo que produce el festival. Yo te quiero comentar que en los años 70 y 80s estuve en contacto con el festival de Shakespeare en, en, en Ashland, Oregon, y eh, ahí la gente colabora, todo el mundo... Por, por el gusto de que haya un festival de Shakespeare en tu ciudad y tú lograste que en Guanajuato pasara algo similar. Y, y eso a mí me llena de mucha emoción porque yo espero que cambie la, la gente, los mexicanos cambiemos y trabajemos más colaborativamente porque así podemos cambiar el mundo, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que no toda la gente entiende la profundidad de un evento cultural que fomenta arte, fomenta cultura. Digo, el presidente dice que va a poner su festival de cine, mm. le deseo todo el éxito. Pero poner una pantalla, y pasar pelis, no es un festival de cine. Claro, claro. Y, y, y ya existe un festival de cine que se llama Santa Fe International Film Festival, que es un festival muy reconocido, que es de Nuevo México, que ya tiene los derechos del nombre de su festival y hay que saber de cine para, para hablar de festivales y hablar de, hay que saber del tema eh, y, y bueno, ojalá en noviembre les ponen unas pantallas, les pasen unas películas divinas y tienen una experiencia que les grade a todos. No estamos celosos de otros eventos, ya existen festivales de cine y muestras importantes en Guanajuato durante el año. Existe en San Miguel de Allende, tenemos dos festivales de documental, una de comida gastronómica y, y, este, y documental. Nosotros apoyamos con programas, con apoyos a todos los festivales de cine aquí en el estado, que mis voluntarios casi todos han empezado su propio festival en Salamanca y en... Valle de Santiago y, y en Celaya y qué bien, qué bien. y no siguen, digo, siguen como la vida de estos chavos y ya tienen que chambear y se van a hacer otras cosas, pero pero no estamos celosos, en contrario, eh, nos interesa mucho que hay más eventos y, y más actividad este, cinematráfica en el estado. Ahora le damos la palabra a Javier Esparza, que es el secretario del observatorio que te va a hacer algunos perdón, perdón, que, perdón que interrumpa yo también eh, una agradecer a Sara por su respuesta que me dio y darnos a conocer y la otra es Carlos Arce tenía la levantada la mano antes que Javier Dice ah, que, bueno. que se la cede, que me la cede y luego se la cedo pues eh, okay. doña Sara bienvenida al observatorio ciudadano de Guanajuato en el 40, eh, 405 aniversario de la de la cueva, y de, sí. y subir obviamente a la cueva por todos los picachos, el hormiguero y demás, ¿no? Que no tiene relación porque estamos hablando de otra cosa, pero sí. No, pero siempre, siempre estábamos en el auditorio del Estado, podíamos ver toda la precesión de los luces, es en estas fechas, ¿no? Ayer o hoy. Hoy, es hoy? el día de hoy. Eh, el día sí, de hoy, por eso pensamos que sería muy significativo que estuviera. Y mandábamos invitados de repente a hacer la caminata. Este, por supuesto, muchas felicidades hoy en su celebración. Y sí, mira, este, yo comento eh, un poco la argumentación: que es el, el. Aunque ya nos hemos ido por toda la información de 24 años, que es muy relevante, eh, en el sentido de. de eh, el fundamento de la aportación de un millón de pesos y la situación de que van a calcular el impacto económico significativo que, que da al municipio de Guanajuato. Y de los datos que tenemos, de alguna manera estamos hablando de que eh, más o menos llegaban como 125 mil eh, personas, lo cual, de acuerdo al observatorio eh, turístico del Estado, el promedio de gasto, Estaríamos hablando de 1.448 pesos, que significan 16 días de salario mínimo, y esto a nivel de sumatoria serían 181 millones de pesos. Esos 181 millones de pesos eh, habría que profundizar en los datos porque existen los observatorios ciudadanos del Estado, hay un observatorio turístico en la Universidad de Guanajuato, y a mí lo que se me hace sorprendente, siendo yo, este, habiendo sido coordinador de matemáticas en alguna universidad, este, al otro día de que termine un evento ya se saben los datos, entonces me hace muy, muy, muy significativo el hecho de que, aparte de la, de la cuestión cultural que es significativo, el impacto directo e indirecto, este, la parte económica, yo creo que es, un, es una situación muy importante. Ahora, una de las argumentaciones señaladas por el alcalde es que ustedes son unos privados y que en la práctica como privados están eh, obteniendo un costo beneficio que bueno él es un privado eh, público esta hay una confusión entre entre lo privado y lo público como aquel programa de televisión no Así es. este, aquí un poco eh, buscando... Javier si me permiten más sí, claro. tocar el tema también Blanque, por favor adelante este... somos una asociación civil con dos consejos eh, consultivos de eh, eh, perfil, interna perfil internacional y nacional en el tema cultural, artística y Este, Somos auditados este, por la federación, por el Estado y por a veces los municipios, dependiendo de los apoyos de municipios, y, y este, por el sector privado anualmente. En 24 años no hemos tenido una sola observación de auditoría en 24 años. Perfecto. Yo creo que hay pocas instituciones que pueden hablar de esto. Si tú checas la convocatoria de Profest a nivel nacional a 32 estados de festivales de grande diversidad de índole, 90% la aplicación a Profest es asociaciones civiles. Es el, el formato jurídico, la, el perfil jurídico que se ha manejado por 20 años este, para eventos culturales y artísticos. Es lo que nos han pedido los gobiernos que seamos este, para poder eh, cumplir con la responsabilidad este, claro. este, de los, del Estado de los municipios, de los gobiernos este, para estimular la actividad y, uh, y impulsar yo creo que gobiernos no son creadores de eventos. Este, no, por lo menos no son los más exitosos históricamente. Este, los eventos que vienen de, de la sociedad, este, que son impulsados por gente apasionada que puede durar 24 años, este, empujándolo y topando con cambios de gobierno y cambios de, de formas de pensar y, y demás. Es el sector privado. Los gobiernos cambian cada tres años, cada seis años, este, y, y no siempre está en la misma continuidad. Entonces, creo que no es un evento privado, eh, creo que está mal y se habla del nivel este, y conocimientos de un este, servidor público que me, me sorprende sus palabras. Este, es una asociación civil con mucho éxito sin observaciones este yo tengo un salario este nada más eh, y y está y está manejado de pie de la letra que marca la ley desde su concepción ante, hace 24 años y sí, mira mi comentario era un poco esté haciendo referencia al festival de cancún pero eh, en el área de, de buceo simplemente estaba es la información que está a la luz pública. Ya eh, el objetivo central era que tú bucearas ya con esta información tan detallada y obviamente hay imprecisión eh, del emisor del mensaje y es muy importante eh, el aspecto de aclaración, ¿no? Porque eh, la derrama económica es muy significativa, ya sea en los tres municipios o no, y si analiza los detalles de la, de, la, de la información local de los gremios organizados, bares, cantinas, hoteles, restaurantes, en la práctica eh, hacen señalamientos de que no es muy importante la derrama. Más sin embargo, si vemos la parte de las cifras eh, a nivel costo-beneficio, hay un costo-beneficio económico y un costo-beneficio cultural, que es muy importante. ¿no? Es una gran ventaja para los ciudadanos de Guanajuato tener este evento que de alguna manera... Eh, los hace muy diferenciales a nivel nacional eh, hay una sensibilidad muy importante en esta parte escénica y en la parte del cine no yo con esto simplemente son comentarios para que tú eh, informes y tengas el micrófono que es tuyo no en esta en esta en esta reunión básicamente no yo sí, con esto concluyo y, y por lo pronto y, y muy amable por tus comentarios muy analíticos muy profundos con mucha información ya con mucha carrera ya digamos que es un barco muy recorrido, ¿no? Gracias. Así me siento. <risa> Pero sí. Adelante, Carlos Arce. Gracias. Eh, pues un placer conocer por este medio a Sara Hodge, eh, muy famosa por acá, por Guanajuato. Eh, bueno, yo lo que tengo que decir es que, como lo he sostenido durante mucho tiempo, eh, los malos gobiernos se pagan. La gente cree que puede elegir a cualquier gobernante y no va a pasar nada. Pues aquí tenemos el ejemplo de que sí pasan cosas eh, y se toman malas decisiones, sobre todo. Eh, no me llama la atención lo que está sucediendo desde el encuadre político, porque ya sabemos que la idea que hay detrás de gobierno, en este gobierno, es esencialmente el Guanajuato turistero, eh, y, y aquí se desenchufa, se desembona de la parte cultural, o sea, Guanajuato ya no se está sumiendo como un centro cultural, sino como un centro eh, de pachanga, de espectáculos, donde la gente viene esencialmente a emborracharse y a pasarla bien en antros, punto. Eh, ese, en ese sentido, pues no tiene mucha diferencia con algunas otras ciudades, no, no, no cala en sus diferencias, eh, porque ya sabemos que tradicionalmente Guanajuato se había asumido, decía Goitia como la Atenas de por acá. Pues no, ya estamos dejando la Atenas de por acá este, y, y, y estamos asumiendo o el gobierno actual nos está llevando a asumirnos como turisteros. Todo lo importante son los guías de turistas que están a la entrada capturando a los turistas, desplumando turistas también, llevándolos a los a, lo, a los lugares este, que son propiedad del presidente municipal. Vayan a, en las mañanas a, a valenciana y van a encontrar lleno de combis aquellos porque tiene un pacto con los turistas. Y, y yo no sé cómo no se dan cuenta todos los demás este, empresarios de este sector. Pero, pero eso es lo que le interesa, por eso le interesan las momias y llevar las momias como espectáculos a los rallies y a lo que sea, y, y la charamusca y, y, y la borrachera esencialmente, sus grandes promotores y sustentadores, pues son los bares y las cantinas. Entonces, esta profunda transformación que hay de Guanajuato, de, de, de, de centro cultural, a, a, a un área turistera de Pachanga. Y no si... nada más, perdón, de centro cultural. Guanajuato marcaba pauta en la cultura. Claro. El Festival de Cine de Guanajuato marca pauta a nivel mundial en muchas áreas del ámbito cinematográfico. Yo sé que nos ven como su festivalito local, pero en el extranjero el evento es sumamente reconocido. Cervantino marcaba pauta. El Grupo Teatral de la Universidad marcar pauta, digo, es muy triste, mucha gente invertó sus vidas y su tiempo para dejar este como estandarte de la ciudad, que es, tienes toda razón, se está perdiendo. Sí, a, a, así es, y, y, y digo esto porque pues hay que entender lo que está sucediendo aquí en Guanajuato, el cambio que está viendo en Guanajuato, eh, que ha perdido ya su singularidad como capital del Estado, ya que aquí el, el gobernador ni viene, las autoridades pues cada vez están quedando más al margen de, de decisiones gubernamentales, en fin, ah, a diferencia de, de, de, otros, de otros sexenios. Entonces, se está volviendo una ciudad secundaria que es algo así como el centro nocturno de León, de Silao. El Silao se está impulsando muchísimo. Este, va a acabar con, con, con, con, con un festival... Este cinematográfico, mientras que Guanajuato no lo va a tener, eh, no se diga San Miguel de Allende, que está encontrando muchos otros nichos, se está moviendo, en fin, hay, hay, hay la, el contacto internacional, el contacto nacional con otras comunidades, en fin, que eso enriquece mucho. Aquí no, aquí el asunto, otra vez lo reitero, porque así está sucediendo, este, son los, los, los dueños de bares y cantinas junto con, el, junto, con el, eh, junto con el alcalde. De tal manera que de repente venir no. a pedirle este, apoyos que pueden ser uno o dos millones de pesos le parece excesivo porque pues con eso arma en cualquier plaza una este, reunión de tocada con, con, o varias reuniones de tocada con algunos raperos de por acá y sabe que con eso va a llenar eh, el lugar. Habrá un gran expendio de tachas, evidentemente, y todos la pasarán muy bien. Y eso es, esto también. Perdón, me preocupó porque nosotros estamos siguiendo estrictos reglamentos también de COVID el número de personas. Supe que había 12.000 mil asistentes en ese concierto. Sí. Había permiso sí, así, de la, digo, van, van a la mano con la Secretaría de Salud en la toma de decisiones de audiencias y me sorprende él, las cantidades de personas. No va a la mano con nadie. A, a nosotros lo que nos sorprende es el gobierno del estado que no le pone coto, lo deja hacer. Tal parece que le signó Guanajuato al señor y entonces el señor hace lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, este, esencialmente lo que le viene en gana es aquello que es bueno para sus negocios. Ahora que hay este, esta tensión entre gobierno, entre, entre gobierno y, y, y acciones privadas, bueno, pues la verdad es que estamos, hemos privatizado el gobierno en Guanajuato. Está asignado a, a un personaje que es el alcalde y es el que dice, hace y deshace por acá. entonces todo lo ven desde su perspectiva de interés económico y, y, y de sapiencia, la cual es realmente muy pobre y, y, y es imposible que entienda de qué se trata esto. ¿no? Eh, ahorita referenciaste de van a ponerles este, una pantalla, les van a poner alguna, alguna película, debe ser taquillera en la cual puedas llevar pomo y te la puedas pasar bien, y ese va a ser el, el festival, el festival este, eh, navarro de, de, de cinematografía en Guanajuato, porque no, no, no entiende la parte cultural, no le podemos pedir eso porque no es una gente que se haya preparado, no es una, y, y no solamente la preparación, sino la otra sustancia, que es la sensibilidad personal que pueda tener hacia manifestaciones culturales más sofisticadas, en fin, de todo lo que has estado hablando, es una manifestación cultural muy sofisticada, o sea, que tiene muchos, muchos, eh, eh, tiene muchos flancos, o sea, no solamente es eh, el film, la apreciación artística, sino es la comunidad, es el contacto con el extranjero, con nuevas con nuevas ideas, con nuevas formas de ver la vida, etcétera. Para esto se necesita otro tipo de preparación. Aquí no la hay, no la vamos a encontrar. Y lo peor de todo es que ha sido reelecto por otros tres años. Entonces, ese es el sino de Guanajuato. Eso, eso es lo que viene para Guanajuato. Para mí es realmente, pues, muy triste lo que está sucediendo porque teniendo realmente un tesoro como ese, pues lo pierde con la mano en la cintura, sin mayor, sin, sin mayor discusión. A ver, los municipios no se gobiernan en principio por un alcalde, sino por un ayuntamiento. Los señores del ayuntamiento, la comisión de cultura del ayuntamiento no ha dicho nada. Este, parece que hubo por ahí alguna reacción de la, de la presidenta, pero no hay más. Era para que el ayuntamiento llamara a cuentas al presidente y decir a ver qué está pasando, porque se está yendo por el otro lado sí, lo digo con claridad hay que felicitar a León o sea, yo sí realmente felicito al ayuntamiento de León al alcalde de León, que entendieron el asunto y se llevan para allá el, el, el, el, esta parte del GIF porque bueno, finalmente es, León es una ciudad potente pero más allá de eso está en una cruzada por convertirse en centro cultural, o sea, lo que no tenía León, bueno, pues lo empieza a tener ahorita ya con, con el teatro, el gran teatro que tiene para la ópera, para la música, que no lo tenía, aquí sí lo había. Cultural, el foro cultural es, es un lugar idóneo para cualquier festival. Hay tres claro. teatros, hay un museo, está la biblioteca, está la Universidad de, de Artes Escénicas, este está todo el espacio al aire libre para tiempos de COVID eh, y, y yo siempre sentía muy triste por el auditorio del estado, aunque pertenece al estado, siento que, que el problema es Guanajuato, es la promoción y la búsqueda de grandes eventos para Guanajuato, donde este recinto podía estar lleno y bueno, el Juárez, que es una belleza. Digo, Guanajuato se presta para muchos eventos internacionales en cuanto a la infraestructura de la ciudad. Más, el interés no está. Y no nada más no está de Alejandro. No está realmente de los hoteleros y restauranteros y de los empresarios de la ciudad. Porque si fuera no la dejaran ir y hubiera más eventos y los hoteles estuvieran más llenos y hubiera otro nivel de, de turista que gasta otro nivel de presupuesto como tiene San Miguel de Allende y soy de San Miguel y es muy difícil comparar porque pues soy de aquí y a lo mejor tiro más a apoyar a mi pueblo, pero siempre Siempre abrimos en San Miguel y cerramos en Guanajuato. Y, y Guanajuato es una belleza, es una belleza, es, es, es mágico. Este, pero el sentir que dejan mis invitados a San Miguel a mudar de Guanajuato, que cada año está mejor, hay mejor ofer, oferta de comida, de restaurantes, de tiendas. Hay nuevos empresarios jóvenes que están invirtiendo y que traen un chef. Está padre. Y ellos nos hablan, Sara, ¿qué? muchos de ellos nos dicen cómo puedo participar en León. Entonces, yo tengo patrocinio de jóvenes empresarios de Guanajuato que van a seguir con nosotros en León, apoyándonos en León. Porque creen en el evento, creen en la actividad, porque, y porque también quiere que regresemos y que no nos olvide de Guanajuato y que Guanajuato no nos dejó solos y a que fuera su gente, es muy bello esto. Y sí, nos está, lo, lo estamos tomando en cuenta, este, pero creo que hay una oportunidad perdida, que, que, que es un cambio cultural, es un cambio de, de switch, ¿no? De que tenemos que unirnos, tenemos que tener una voz fuerte ciudadana mucho lo que ustedes están haciendo con, con este grupo, con esta plataforma que tienen. Pero sí, sí es, se tiene que sumar, sumar, y se tiene que retomar este espacio de líder, porque sí fue el líder en su momento en mucha actividad cultural y artística. Sí, eh, pero, pero realmente lo que... Ya para cerrar este, mi, mi, mi intervención, pues el asunto es que con todo esto ya son tres años de esta visión y de esta perspectiva de, de, de, de, de, de una comercialización de la ciudad este, pues con, fin, con fines, como ya lo decía, absolutamente turistero, donde lo que se ha producido es una degradación social también en Guanajuato. O sea, mientras tenemos este caso de San Miguel y donde realmente una gran dupla ganadora es esta combinación, o sería esta combinación de Guanajuato con San Miguel, porque son dos ciudades mágicas. Sí. Bueno, nosotros nos estamos desenganchando porque lo que queremos es otra cosa, o sea, esto es lo importante que debe de saber la gente, y la gente de Guanajuato, la gente preocupada por que Guanajuato, Guanajuato capital crezca, este, porque se fortalezca culturalmente, porque tenga muchas otras visiones. Y yo no digo que no haya fiesta y que no haya diversión, ni mucho menos, pero definir Guanajuato únicamente bajo esa perspectiva, pues la verdad es debilitar a la ciudad, la potencialidad de la ciudad es no entender la historia de esta gran ciudad, en fin, tiene muchos peros, pero en fin, ahí estamos. Ojalá y haya alguna reacción, ¿Buscaría alguna reacción de la Universidad de Guanajuato? La Universidad de Guanajuato, yo no he oído ninguna posición al respecto de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato debería estar pensando en, en, en, en lo que pierde si se va una, una experiencia de este tipo también. Pues ellos están metidos en la cultura, tienen carreras referentes a esto. Este, así ya, váyanse, pues está bien, porque ya el alcalde no quiso, ¿no? Entonces, aquí se nota eh, precisamente estas debilidades que estamos sufriendo en estos momentos en, en, en Guanajuato Capital. Ojalá hago votos porque en algún momento, pues, alguien, alguien eh, repare en este, en este desafortunado este, suceso, en esta situación penosa que estamos viviendo pudiera rescatarse el, el, el, el festival y estar dentro del festival y por el otro lado pues sí, felicitar a los leoneses porque se llevan un gran evento que creo que, que será un buen, un, un buen referente para eh, recordar a Ernesto Herrera no allá en su ah, ciudad. Gracias ah, um, Yo quiero por parte del festival que sepan que Queremos regresar a, a Guanajuato, y, y queremos realizar el festival en Guanajuato. Este, traemos la apertura a dialogar con Alejandro con todo y esto y después y todo lo que ha dicho y que ha declarado y, y demás. Está bien, estamos dispuestos a, a platicar, pero tenemos que platicar. No vamos a regresar si nos sentamos con él. Y hablamos y nos permita presentar el evento y nos permita hablar de, de lo que es. Él dice que una vez nos pidió cambiar las fechas. Pues esto no es cierto. Nunca nos pidió cambiar las fechas. Y de todas maneras, nuestro evento está en una agenda internacional de festivales de cine de plataforma claro. de nuestro tamaño. Estamos entre Cannes, antes de Venecia y, y Toronto. Y son fechas con festivales que competimos para contenidos y para invitados. Por eso estamos en esas fechas. Ahora con COVID, pues Can acaba de pasar y, y, y Venecia está las semanas después de nosotros. Y, y este, todo el mundo ha movido su evento al final del año pensando que el mundo iba a estar vacunado y todo iba a correr muy padre. Y bueno, sabemos que no es el caso, pero era el plan. Y... Pero dice, es que no lo puedo apoyar porque no cambió sus fechas. Estamos en septiembre. <risa> Ese Es el mes que quería que estuviéramos. Apóyame este año, estoy en septiembre. Pero no. Y el hecho que vamos a hacer nuestro festival, este... No, no, no. Si no tienes un millón de pesos para apoyar un evento grande, establecido, ¿cuánto vas a gastar en tu festival? ¿Cuánto gastas en los, en los conciertos? Digo, yo, yo sé lo que cuesta el equipo, los riders, los backs, la atención a los músicos y todo. Es una lana. Este, yo creo que la inversión era mínima para la ciudad, para sumar a un evento que, que lleva la identidad, lleva el nombre de la ciudad. Digo, yo tengo problemas con Leones y San Miguel porque no se llama San Miguel, no se nació en San Miguel y se llama Guanajuato porque es el estado, pero casualmente lleva el nombre de la ciudad. Digo, es una identificación inmediata de dónde está. Este, y tardamos años para que el mundo internacional dijera Guanajuato. Y tuvimos que tener playeras que decían Guanajuato, <ríe> ya sabes, para que podían pronunciar el nombre de nuestro festival. Este, no sé, lo, lo siento... Que, que es berrinche, que no se me hace muy profesional, este, y, y el hecho que no somos incluyentes, es el único festival gratuito a nivel nacional en todo. ¿A que no todos caminen mi alfombra roja. Pues sí, porque eran 1.800, 1.200 personas, no nunca arranca la peli si todos caminamos por la. Pero había alfombras de todas horas. Y había y todo gratis y lo único evento que cobraba era el túnel Fest pero no fue producido por nosotros. Nada más este se sumaba a la clausura del evento. Entonces, es, es que claramente no conoce el evento. Digo, habla sin conocer quién está dentro de los teatros. Digo, hay fotos, este, pero bueno, él pierde. Yo no quiero que Guanajuato capital pierda. Yo quiero que sepan que el festival tiene todo el interés en abrir diálogo con la ciudad, de rescatar 2022, que son 25 años del festival, que queremos ser una gran celebración y ojalá hemos ya ganado en el tema del de COVID y que son momentos más sanos para poder celebrar en grande. El festival tiene todo el interés y en estar en Guanajuato, capital. Perdemos aquella oportunidad de la emoción de los jóvenes, de la emoción de los jóvenes de haber visto un buenos films. Yo recuerdo a mis hijos que regresaban platicando de los films que acababan de ver. Esa emoción que ahora no tendrán los jóvenes guanajuatenses es realmente trascendental a que, y bien van importante. Van tener que venir a León y a San Miguel de Allende los de León, y sí. a Guanajuato, ya les invitamos todos a, a León, está cerca, ahí va a haber, todo va a estar en un solo lugar, y, y, y hay hoteles, y les invitamos a León. Uh -huh. eh, doña Sara, eh, a ver si me permiten eh, hablar, mira, una decisión es irreversible, irrevocable, y sigue su curso de acción, esperemos que en esta situación haya una equivocación a la técnica de la toma de decisiones. Eh, yo te preguntaría, ¿qué festival internacional de cine tiene dos ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad? Por un lado, por Ninguno, el otro... y era la promoción del festival. Ninguno, ¿Qué? mira, ningún festival está tan loco como para ir a dos ciudades, para empezar. Y ahora tres, es, es muy complicado cambiar de ciudades durante el festival. Pero había un compromiso con Guanajuato y un compromiso con San Miguel de Allende y por eso... Cuando mudamos a Guanajuato, San Miguel se alocó porque había estado tres años. Entonces, teníamos que ser las dos ciudades desde ese momento, porque pues soy de San Miguel y no podía mover. Mudar este el festival de un pueblo que nos había apoyado a nacer. Este es tuvimos una presidenta municipal en San Miguel que no nos apoyó. Este y nos fuimos a Guanajuato todos los diez días ese año. Y, el, y el, el pueblo se levantó y los hoteleros, los restauranteros, los ciudadanos y los medios y, y todos y hubo reuniones ciudadanas en, en, en la precedencia para hablar del tema y el, día de, el año después nos invitó de regreso y fuimos. Este, Pero yo creo que aquí quien pierde... Eh, tanto pierde el festival, pierde el municipio, pierde el estado y pierde México. ¿En qué términos? Si hablas de un contexto de posicionamiento internacional ante un cambio de toma de decisiones y de situarte en el tercer municipio más poblado del país, después de Tijuana y la delegación de Iztapalapa, pues evidentemente que aquí yo haría varias aristas. A nivel costo-beneficio, si no estuvieras en pandemia, sería sensacional. Pero estás en un proceso de restricciones... Eh, sanitarias, que realmente el lugar eh, no sería el adecuado, o es, el, o es la toma de decisiones, pero ningún festival debe de, de, eh, de olvidar que estás en dos ciudades, patrimonio cultural de la, de la humanidad, es una ventaja comparativa, eh, tú que eres una organizadora de eventos eh, a nivel internacional, claro. es, eh, pues simplemente ese marketing es este, fundamental. Claro. Claro, claro, ella ha apoyado mucho lo que es la promoción, la llegada de visitantes y turistas durante el marco del festival. Sí, es una belleza las dos ciudades y son similares históricamente y, y arquitectónicamente el Rally rueda sus, sus seis películas en las calles de Guanajuato con, con mucho éxito. de donde volteas, donde pones las cámaras, es una toma bellísima, la gente de Guanajuato apoyando a los chavos, este, dejándolos pasar a sus casas para filmar, prestándole el vestuario y los props, prestándose como actores para su peli. Este, ha sido una, una relación, una experiencia bellísima para el festival. Y por muchos años la ciudad era muy seguro. yo recuerdo que hasta los invitados internacionales les preocupaba caminar por los túneles y decimos con mucho orgullo que podían caminar por los túneles, que no pasaba nada. Ahora ya las condiciones han cambiado un poquito y no es más seguro León y, y obviamente tampoco Irapuato pero estamos trabajando mecanismos para, para estar preparados, estar, meter la mayor cantidad de elementos de seguridad. Este, que podemos al evento para que todo corre con éxito y, y sin salud. Muy bien, Sara, pues este, quiero agradecerte a nombre del Observatorio Ciudadano de Guanajuato tu participación en esta sesión para dar a conocer a la ciudadanía de, de voz propia, de la tuya, cuáles fue, fueron las razones desde el punto de vista del festival por las que ya no estamos en, en Guanajuato y este, pues, pues todos eh, tendremos la fe, la esperanza en que regrese o, ojalá que sea para, para festejar los 25 años de, del festival y de este no solamente de, del festival famoso, sino de, de un festival que ha cambiado la forma de ser de hacer la promoción cultural en Guanajuato. Muchas eh, gracias, eh, Sara, por tu participación. Y los. Uh, uh, yo me despido uh, de la gente que nos está viendo por Facebook. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho.